El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó este martes el archivo provisional en favor de Jesús Manuel Cáceres Paredes, acusados de golpear al coronel Eusebio Escolástico. A su salida, el abogado Orlando Justo, representante legal de Cáceres, manifestó. En el día de hoy acabamos de conocer lo que fue la objeción archivo presentada por el coronel Escolástico en este juzgado de la instrucción y el Ministerio Público eh, mantuvo y sostuvo que el archivo se justificaba y nosotros también eh, argumentamos en ese sentido eh, en cuanto al archivo provisional que reposa a favor de Jesús Manuel Cáceres Paredes. Entonces, la juez, en definitiva, al final, entendió que no existía ningún elemento nuevo para que se revocara esa decisión de archivo provisional. Por lo tanto, la juez, la juez confirmó lo que era el archivo, lo ratifica y la investigación puede seguir su curso. Eso no implica que, que la investigación no pueda seguir su curso, porque la acción pública lo que está es suspendida por el momento. Pero si se revoca dicho archivo, entonces ya el Ministerio Público se va a ver compelido a, compelido a presentar una acusación en contra de nuestro representado. Pero por lo tanto, por el momento se mantiene el archivo provisional en favor de nuestro representado. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino.